Bueno, pues el proyecto de los pintores surgió con la idea de la realización de las competencias clave en, en su conjunto, en lo que era en el aula. Eh, llevamos con este de los pintores tres años haciendo diversos esos proyectos de, del centro y este año queríamos adentrarnos en, una, en un área del arte en concreto, en esta, en esta situación, en la cultura. Bueno, pues la actividad ha sido el elemento fundamental, ya que en eh, meternos en CITES, uno de los objetivos principales era eso, tanto obtener más recursos para el centro como usar estas herramientas que para el alumnado son muy motivadores. A través del de Facebook hay un grupo CITES pues, donde tenemos los coordinadores de, de este CITES de varios colegios, sí que compañeros coordinadores de otros centros pues, comentaban que les gustaban los medios que subíamos, las presentaciones, también nos preguntaban cómo lo hacíamos y les resultaba bastante interesante. Pues la verdad que la idea nos parece genial. Porque dar a conocer las cosas que se hacen en un centro y en nuestro caso en un centro de educación especial que parece que que, bueno, que somos un poco otro mundo y la verdad es que hacemos cosas como se hacen en todos los centros. Entonces para nosotros es ilusionante que estas cosas se den a conocer vean cómo trabajamos con los muchachos, eh, vean cómo se trata a, a los niños y entonces que los demás docentes, los demás compañeros puedan reproducir ciertas partes de nuestro proyecto a nosotros nos, nos encantaría, incluso si quieren llamarnos, preguntar cualquier duda nosotros estamos abiertos a, a la disponibilidad de los compañeros. Bueno, pues este año, como señaló el al principio, cada año elegimos una temática que nos sirve pues, como una de todas las actividades del centro. Y como continuamos con CITES, hemos renovado el proyecto, lo vamos a encauzar con esta temática. Entonces, pues al igual que el año pasado, tenemos un proyecto final que se divide entre sus subproyectos trimestrales. En cada clase este año va a tener, su temática va a ser una etapa de la historia o un acontecimiento importante relacionado especialmente con nuestro municipio o con el entorno cercano. Entonces, pues desde la prehistoria hasta la época actual, cada clase trabajará lo que le ha tocado. Bueno, pues la ilusión viene de nuestro alumnos. No hay otra cosa que verle a ellos trabajando en cosas específicas que le emocionan, que les motiva, que les ilusionan. Y de ahí, pues la verdad es que ellos nos transmiten toda, nos transmiten toda la ilusión a, a los demás. <risa>